Bueno, estamos aquí en las afueras de Cintermex Como ven, Ya liberaron al profesor Antonio Cota Haciendo una protesta pacífica, pública Y con el argumento de que entramos a Sintermex Y que amenazamos al, eh, al dueño o al, al, al representante aquí de esta empresa Llegó un policía y así burdamente eh, Exigiéndome que yo había agredido que había, que había amenazado al dueño de internet que con esa razón me iba a detener. Yo fue tan burdo la, la, la, la, el argumento que me daba que no le hice caso. Seguí repartiendo los volantes y de pronto me pone la esposa y me aprieta el, el brazo y me empieza a jalar. Allá dijeron para justificar la detención que yo me había robado una gorra. O sea, qué burdo, qué, qué, qué tontería. Eh, llegaron funcionarios del, supuestamente del Secretario de Educación, diciendo que ellos no habían dado la orden de detención de que me detuvieran. Pero, ¿quién más tiene el poder para ordenar la detención de un compañero de esta manera tan burda? Es obvio que no lo iban a hacer eh, eh, con la fuerza pública que está a su disposición. Lo hicieron con la presidencia municipal y no había argumento para detenerme, que aquí a la vuelta de la esquina dos cuadras, ahí estuvimos aproximadamente 40 minutos, no sabía ni qué hacer. Me decía él que que, que, que debía de haber atendido, que lo debía haber atendido eh, respetuosamente y yo le digo, oye, ¿de qué manera quería que te atendiera? O sea, yo no discutí con él, no lo agredí, no lo injurí. La razón fue que no queríamos, que no querían que hiciéramos la protesta en este lugar. Es obvio que tenemos que incentivar la protesta, porque la reforma está, la reforma educativa que no queremos, la reforma punitiva, y en un evento, yo les decía que era un evento público, porque aquí estaban, eh, estaban, felicita, eh, dando los premios a los compañeros maestros, entonces ante los compañeros maestros íbamos sí a dejar nuestra constancia de que la lucha sigue, la lucha continúa en contra de la mal llamada reforma educativa. Ahora bien, el funcionario allá encargado de, la, de, la, de la, la MEI, de la Seguridad Pública, él me dijo que eh, si los encargados de Sintermex de, de les pedía que nos, detuviéramos, que nos detuvieran, aunque estuviéramos en la vía pública, que nos iban a detener. Yo le dije, pues lánzate todo, con, con toda la fuerza pública ahorita, porque la manifestación ahí la vamos a hacer afuera de Sintermex. Nunca entramos a Sintermex y no era nuestra intención hacerlo. Siempre estuvimos aquí afuera. Pero sí, la amenaza ahí está latente de que si estamos acá afuera y que si los vigilantes le piden que nos detengan, la amenaza es que nos van a detener. Eh, no lo vamos a aceptar eso, vamos a seguir haciendo las protestas en las manifestaciones en este lugar, porque este lugar es un lugar público, si lo privatizaron ellos, es bronca de ellos. Sigue siendo un lugar público, porque esta era la fundidora de Monterrey, era del pueblo de Nuevo León. Y aquí vamos a estar en los próximos eventos, si no quieren que estemos aquí protestando, que la reforma educativa se eche para atrás y que liberen a los compañeros que están detenidos a nivel nacional y que además eh, re, reinstalen a todos los compañeros maestros. ¡Reforma educativa es pura mentira! ¡Reforma educativa es pura mentira! ¡Reforma educativa es pura mentira! ¡Reforma laboral esa es la verdad! ¡Reforma educativa es pura mentira! Reforma laboral, esa es la verdad. Aquí está la muestra, miren, véanle las manos. Ya me lo te crucificaban pelado. Ya me lo te crucificaban. Bueno, días. Puedes decir unas palabras ahí para Radio Amlo. Este, lo detuvieron por andar repartiendo volantes. Mira, la razón no te dicen que era por repartir volantes. Perdón. La razón no. Es ninguna una razón. desgracia que, Decían que haya que adentro eh, el funcionario de Cintermex que me acusaba de que había yo amenazado, que lo había amenazado. Eh, yo nunca quedé hace Cintermex. La razón, pues es obvio, ¿no? No querían que hiciéramos la protesta. La ¿A, quién ¿A quién responsabiliza usted de esta detención a, mira, a el, Montaray, por ejemplo, la policía regia o, sí, o al gobernador? Mira, es obvio que eh, entre autoridades se ponen de acuerdo. O sea, no, este fue un, un, no fue una detención simple. Es obvio, se fueron directamente contra mí cuando yo estaba repartiendo volantes con pues, el argumento de que había amenazado. Yo no me decía absolutamente a nadie. ¿Es que estén ahí coludidos? Mira, yo siento que ellos dicen que no. Llegó un funcionario que supuestamente lo había enviado el secretario de Educación, diciendo que ellos no tenían nada que ver, pero digo, eh, la, la, la forma en la que me detuvieron eh, es obvio que tenían que ver. ¿Alguien, alguien es responsable y ellos saben quién lo fue. Pero sería el municipio de Monterrey, ¿vale? Valencia. Buenas la cuestión, sí, fue a todos la los asistentes aquí a Internet. es obvio que tiene algo que ver. Aquí alguien estamos además, aquí no. un... Un grupo pues de, de madres eh, Dice que lo tenían lo tuvieron 40 minutos detenido Entonces, a y la ¿a vuelta de no, no, no, me no, la guarda sí, de la guarda de la de nuevo pueblo de Le, de Ahorita, viendo para acá de, o sea, un taxista público, también nos comentaba que, porque, que sus a policía de que León, le había robado la gorra y México y se en, que gorra. en peligro sí, sí, sí. El peligro el pues de de pues bueno la, pues enhorabuena maestra enhorabuena felicidades ¿sí? gracias por el convenio ese